Americanino presenta Surco en rock and pop. Siempre he hecho el diseño de las portadas desde el, desde el primer disco, que, que es un EP que se llama 5x5, el año 2003, 2004. Desde ese primer momento hasta ahora en que, claro, y un diseño vía Illustrator, vía fotos, con fotógrafos, cosas así. Dije, me voy a ganar un dinero porque podía ser interesante, pero sobre todo, eh, además de encontrarlo a un formato interesante que podría tener en algún futuro, fue que cuando eh, estuvimos en México, eh, una de esas veces, nosotros siempre íbamos a comprar vinilo usado a un, a un lugar que se llama Retro Disco, una cosa así, en, en un barrio que se llama Roma, en Defe. Y, qué sé yo, todo el mundo iba para allá, los Astro los Denver nosotros, los congeladores, etcétera, etcétera, el Pedro. De años que habíamos ido ahí, a alguien se le ocurrió decir, oye, tú cachai, ¿dónde hacen vinilo? De hecho, el Oliver Nutz. Es se entusiasmó tanto con el asunto que hasta compró la máquina. Rock and Pop y Americanino están presentando Surco. Hoy, el músico nacional Daniel Riveros, jefe Yo creo que en el 2010 en adelante hubo unas hartas ganas de, de trabajar el formato y así el sello eh, me a empezar a mí que jefe fue lo primero que hizo un vinilo. Yo me acuerdo, el primer vinilo que tuve me lo regaló un amigo muy querido del colegio que se llama Cristóbal, me regaló un single de Cool Thing de Sonic Youth donde solo trae dos canciones. No pude escucharlo hasta hace poquito, pues bueno, hasta hace como 10 años atrás. Cristóbal me lo regaló por ahí por el do, no, 97, que lo compramos en el Persa, yo lo acompañé. Y él tenía una torna a mesa porque era DJ, de Scratch y ese tipo de cosas. Las compras que he hecho últimamente en vinilo han sido jazz principalmente. Creo que el formato vinilo... Eh, no me hace tanta gracia cuando es análogo-análogo, o sea, perdón, digital-digital-análogo. Prefiero que sea todo análogo. Y, y, y a mí me da la impresión de que, por lo menos hasta el 60, principio del 70, eh, el vinilo era perfecto para pa, pa esa forma de grabación que había en esos tiempos. ¿sale? Americanino presentó Surco en Rock and Pop.